Hola, me llamo Deborah Alfarón y soy presentadora de televisión, coach de comunicación delante de la cámara y oradora. Gracias por acompañarnos. También soy la moderadora de la conversación de hoy sobre el tema de eh, acrecentar su startup por medio del marketing digital de la iniciativa de innovación mundial por medio de la ciencia y tecnología. Preparar una estrategia eficaz de marketing digital es tan importante, de hecho, una de las más importantes para la creación de una startup exitosa. Con la cantidad de herramientas que hay, ¿cuáles les servirían mejor? Entender las opciones y apalancar los instrumentos indicados pueden ayudarles a llamar la atención a los clientes y socios potenciales. Por eso es tan importante un anuncio muy rápido acerca de cómo ustedes pueden desempeñar un papel en encontrar soluciones a uno de los retos más importantes. Tienen que visitar gistnetwork.org para votar en, la, en el concurso de la presentación de su idea para decidir cuáles de las ideas deberían llegar a un nivel mundial. Entonces, giznetwork.org para aprender más y votar. También, Queremos saber de ustedes. Queremos recibir las preguntas y comentarios. Así que ustedes pueden unirse a la conversación enviándonos sus preguntas y comentarios a través del chat ubicado al lado del reproductor de video o bien en Twitter utilizando el hashtag GizTechConnect. Comencemos. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a nuestros expertos panelistas. Nos acompaña Scott Sorensen, presidente de Compete Agency. Gracias por estar aquí. Y también Andrew Nelson, presidente ejecutivo de Silverback Strategies. Bienvenido. Va a ser un día excelente. En el chat, para ayudar a contestar las preguntas y compartir los enlaces a los recursos, tenemos a David D'Angelo, oficial de programas AdventureWell. Va a ser una hora excelente. ¿Estamos todos entusiasmados? Sí. Entonces, gracias por acompañarme hoy mientras esperamos la llegada de las preguntas del público. Me gustaría empezar. Quiero pedirles que expliquen el valor y el propósito del marketing digital para una startup. Andrew, empecemos contigo, porque es importante. Como sabrán muchos de los videntes, el marketing digital presenta muchos desafíos, sobre todo con una falta de recursos, cuando falta tiempo, presupuesto. Pensando en eso, creo que es tan importante el propósito del marketing digital para los startups es establecer los cimientos sobre la base de los cuales van a eh, desarrollar su estrategia. Y también, cómo comunicar el valor del producto o servicio al público, a los potenciales clientes. Cuando uno llega al momento de tener que, promocionarse si no han dedicado el tiempo necesario para la base, van a ser ineficientes e ineficaces, perdiendo los recursos valiosos, el tiempo, el dinero. Y si uno lo hace de manera eficaz, no, no podemos perder tiempo o dinero cuando tenemos un startup. Y Scott, el beneficio principal para el marketing digital, por primera vez, cualquier persona puede llegar a cualquier otra persona. En antaño uno tenía que comprar publicidad, eh, un anuncio en la televisión o en una revista o en la calle. Ahora cualquiera con 10 dólares puede obtener 10 clics, 100 clics. Personas que realmente visitan los portales podemos estar aquí en Washington, D.C. Y llegar a cualquier persona del mundo, ya que están todos en el espacio digital. Como dijo Andrew, es una forma buena de conseguir las eficiencias, pero es una plataforma que da la voz a todos. Entonces, si queremos decir algo, compartir algo o probar algo, qué herramienta más increíble. Decir, tengo esta idea, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Y es la retroalimentación. Me encanta el marketing digital porque, bueno, en una revista no, sabe, no se sabe cuántas personas han leído el artículo, pero en el, en el universo digital se puede saberlo. Y lo uso exclusivamente. Es la retroalimentación en tiempo real. Hay mil millones de personas, sí. Casi todo el mundo está en Facebook y hasta nos están viendo por estos medios. Podemos tener anuncios y otros tipos de marketing. Y ustedes van a descodificar parte de eso. Sí, vamos a procurar hacerlo. Entonces, todo el mundo entonces tiene una voz. Bueno, vamos a profundizar en eso y ustedes me van a educar en esto. También quiero hablar de las distintas herramientas disponibles. Bueno, tenemos eh, las redes sociales orgánicas y pagadas, eh, las promociones pagadas, la creación y gestión de contenido, la optimización de los buscadores y la analítica. Entonces, ¿cuáles son las experiencias que tienen el uso de estas herramientas prom para promover el producto o los servicios? Scott. Hágame inteligente. Bueno, es una lista muy larga. Bueno, pensando en un embudo y todos, todos los que están en Facebook, 3 mil millones de personas que están en Facebook, esta es la parte superior del embudo. Y entonces, usando el marketing y entonces usar el PPC, pay -per click, si un colocamos un anuncio, seleccionamos un segmento del grupo y entonces supongamos que quiero vender algo, algo divertido. Bueno, zapatos. Vamos a, sí, yo me apunto, me, me gustan los zapatos, sí. Pero lo que podemos hacer es decir, son zapatos para hombres o mujeres. Son de alto nivel, son desechables. Y entonces, podemos profundizar y tener eh, como grupo meta un segmento especial. Entonces, es el pay per click. Entonces, a colocar un anuncio, alguien da un clic y Facebook le cobra a la persona que ha colocado el anuncio. Entonces, son 10 centavos y entonces esto les lleva a mi portal. Y entonces también se habló de Google Analytics. Analítica de Google es una herramienta gratuita. Hay videos en YouTube que nos puede orientar en su uso. Entonces, tener esto en el sitio, en, con las visitas, Google analítica hace una supervisión, un monitoreo, y eso da un poco de miedo. Pero ¿cuánto tiempo están en el portal? ¿En qué han dado clic? Y otra métrica es ¿cuándo abandonan el sitio? Entonces, cada vez que se llegue a esta página, eh, pues me abandonan. Y entonces, quizás tengo que tener un botón o otra imagen. Entonces, la parte de publicidad como PPC, SEO, y esta la optimización de la búsqueda por medio de SEO, es más un arte. Entonces, no comprar un libro sobre SEO, porque en el momento de su impresión ya no vale, porque cambia, está siempre cambiando. Entonces, es la publicidad para que las personas visiten el portal y después las herramientas de analítica. Tenemos el marketing, cuyo objetivo es que las personas visiten nuestros portales. Y una vez que llegan allí, ¿qué hacen? En ese momento necesitamos la analítica de Google para entender, sí, y determinar qué problemas hay en esta página o por qué no dieron el paso de hacer la compra. Y entonces, sale. SEO, SEO. Entonces, Search Engine Optimization. Bueno, entonces, eduquenme sobre esto. ¿Cómo usarlo de manera eficaz? SEO es la idea de optimizar el sitio web en la parte de la codificación técnica o en el marketing para posicionarse mejor en un motor de búsqueda tipo Google, etcétera, para que uno suba a la parte superior. Es muy técnico. Eh, la codificación tiene que ser amigable para Google, para que Google encuentre el sitio. Google hasta tiene un muy buen recurso entre sus herramientas Webmaster, que habla de lo básico de SEO y entonces deberían examinar ese recurso, después tener toda la parte técnica para que Google lo pueda ver. Pero también es importante el contenido. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo de los zapatos, las zapatillas. Uno debería tener este contenido, porque si Google lo va a leer, pues entonces queremos que todos, tengan un buen entendimiento de qué hay. Entonces, si es una palabra cabe, keyword, en lo que es el title tag, es donde el texto que uno ve en el buscador, es esto es parte de lo que es la codificación. También hay otras herramientas. Entonces, por ejemplo, Squarespace hace esta parte. Tienen plantillas que nos limitan un poco para individualizar el sitio. Pero Squarespace es excelente. Eh, también WordPress. WordPress es el más grande, ¿no? Sí, y es más universal. Tienen una herramienta y mucho del público eh, estará ya usando WordPress. Yo uso WordPress. Hay otra herramienta, Yoast, Y-O-A-S-T. Ah, ojalá pudiera apuntarlo. Es una herramienta gratuita que permite a uno modificar el título, el title tag, y que las palabras clave sean las indicadas para Google. Hay mucha, mucho aspecto científico y tecnológico, pero también hay que ir generando el contenido. Tengo tantas preguntas y también nuestro público. Entonces, algunas ahora. Una, una persona de Kampala dice, ¿Cómo se puede usar marketing digital en un lugar donde no hay acceso a internet? Es una pregunta válida. ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo? Porque creo que hace falta no internet. Tenemos expertos aquí, pero a veces tenemos que pensar en estas cosas. Se puede hacer, bueno, algunas herramientas se pueden usar offline. Pero a cada cierto tiempo, uno va a tener que acceder a internet para actualizarlo. Google Drive es algo que usamos para armar planes de marketing o de búsquedas de palabras clave. Uno puede trabajar en los documentos offline, eh, pues en el momento de conectarse, pues cargarlos. Pero esto sí es una limitación. La posibilidad de comunicarse con las personas en las redes sociales, hay que Tener acceso a internet. Bueno, se puede crear un plan de marketing offline. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las palabras clave? ¿Cuáles son los motores de búsqueda? Es el trabajo de preparación para organizarlo todo. Pero al fin y al cabo, el marketing digital es el marketing en internet. Pero se puede hacer mucho en un documento de, de Word, estas son las frases, las oraciones, los párrafos, para luego al conectarse a internet en un café, pues entonces hacer copia y pegarlo todo y no perder el tiempo que donde sí tienen acceso a internet en la parte de la preparación, porque eso se hace de antemano. Bueno, otra herramienta que se llama Hootsuite, que puede ayudar en lo que es la gestión social, hacer un monitoreo del, de los comentarios y también programar eh, anuncios. Y entonces de antemano hacer un mapeo de los mensajes que quieren publicar. Esto se puede hacer si uno sabe que no va a tener acceso a internet. Entonces, se publica automáticamente. Entonces, hay algunas cosas que se puede hacer con anticipación. Y creo que con Facebook también. Pero Hootsuite es la mejor herramienta para esto. Entonces, en una hora, uno puede, programar los próximos 60 días de anuncios publicados. Entonces, aún sin conexión a internet hay una programación de la publicidad. Excelente. Sabía que ustedes iban a tener una respuesta. Y aún con acceso a internet es Hootsuite. Bueno, eso es lo que voy a hacer al salir de aquí. Las cosas gratuitas. Hay muchas herramientas gratuitas y muy eficaces. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las que realmente merecen la pena? Yo en mi negocio puedo decir, ah, esto es muy bueno. Ah, me cuesta $4 dólares al mes y el otro me cuesta, 7 dólares al mes. Y esto lo encuentro yo también como emprendedora. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos gratuitos? Hay toda una categoría que es el marketing pagado y después la parte orgánica, que es más del trabajo del sudor. Y entonces, esto es gratuitos. Es el tiempo de alguien y no le cuesta nada. Pero con el aseo la optimización de los motores de búsqueda. Google, al fin y al cabo, es un robot. Está examinando el contenido e intenta decidir si alguien busca, pues, buenas zapatillas, si sí, la máquina de Google dice, ah, bueno, este portal le serviría a esta persona. Esta es la idea. Y entonces esto de tener un blog. Es porque el sitio sigue siendo actualizando con artículo tras artículo sobre las zapatillas. Y entonces, se espera que Google lo vea. Y si luego hay referencias o hay visitas, pues entonces orgánicamente uno va subiendo y llegar en lo que es la primera página, los 10 resultados principales en Google, Piensan, ¿cuándo han dado al siguiente página en una, una búsqueda en Google? Es solo cuando hacemos una búsqueda de nosotros mismos. Sí, sí, tenemos que controlar el contenido en Google sobre nuestras personas. Pero uno siempre puede estar trabajando en el SEO, enviando tweets cada vez impulsando el contenido, hablando de los temas de interés. Y en Google él, él va a reconocerlo. Entonces, cuando surge una búsqueda sobre esto, Google, la inteligencia artificial, va a decir, no sé qué me están preguntando, pero esta persona está hablando de esta misma cosa. Y no creo que es algo que entendamos, que todo el contenido Puede ser una publicidad gratuita. Es el trabajo. ¿Eh? Hay agencias que se dedican nada más al contenido, porque, de marketing de contenido. Nosotros sí tenemos un departamento de marketing de contenido. Hay cuatro principios principales que deberían tomar en cuenta las pequeñas empresas. Antes de llegar a la parte del marketing digital, antes de lo que es promover su sitio, bueno, tener un buen sitio web, que sí cuesta algo, pero no tiene que, que costar mucho. Tiene que estar en los dispositivos móviles, ser una buena experiencia para el usuario. Entonces, es un buen contenido, no solamente optimizado para el SEO, pero la calidad. Queremos que las personas tengan una muy buena experiencia en el sitio. Y nosotros subvaloramos el hecho de que somos los expertos y somos una buena fuente de esto. Nosotros quizás nos cansamos de hablar de esto, pero somos los expertos para los que quieren eh, usar nuestros servicios. Y Scott también ha hablado de la analítica, lo que es el análisis de datos. Desde el primer día, hasta el final de la experiencia, esto va a ser eh, el orientador. Y esto es lo que va a indicar si está funcionando o no lo que están haciendo. Entonces, antes de llegar a la promoción, creo que hay recursos de bajo costo. Tenemos más preguntas. Si los líderes de opinión eh, son eficaces para eh, la publicidad, Sí, sí, sí. No, los líderes de opinión en las redes sociales son muy importantes. Sobre todo, hay círculos pequeños. Bueno, si son los zapatos, pues son otras personas que a quienes les gustan los zapatos y esperamos que los círculos, en los que estamos, alguien conocerá a alguien que es un influenciador, un líder de opinión, que tiene a muchos seguidores en Instagram. Entonces, pedir un favor, que si esta persona puede tomar una foto y mostrar mis zapatos. Bueno, en muchos casos puede volverse muy costoso, pero, digamos, cualquier celebridad. Estos son millones de dólares. Entonces, puede ser desde gratuito hasta tener a nuestros amigos a hablar de nosotros. Ellos son muy buenos para influenciar la opinión de los demás y, sobre todo, los que tienen muchos seguidores que quieren hablar de sus nuevos zapatos y es darles un par de zapatos gratuitos. El desafío está en que las personas no hacen las cosas gratuitamente. Hay que darles algo de valor que puede variar entre dinero o un enlace. Pero nosotros hemos descubierto que si participan ellos en la generación del contenido, esto puede ayudar. En, bueno. El ejemplo de los zapatos, supongamos que hay una tecnología nueva para los zapatos y invitamos a esta persona a ser un experto. Esto es un incentivo para ellos compartirlo. Ellos pueden decir que he participado, que, que sí, ellos eh, pues, se sienten dueños del proceso. Pues, eh, una empresa de zapatos me pidió mi ayuda. entonces, es buscar la forma de involucrar a otras personas para que ellos luego hagan hacer la publicidad. Bueno, tenemos tantas preguntas. Michael nos pregunta, basándose en su experiencia, ¿cuáles son los errores principales hechos por los startups en sus campañas de publicidad? Bueno. Bueno, primero es establecer los cimientos, una base sólida. Pero veo las pequeñas empresas que gastan dinero en Google AdWords o Pay Per Click, y entonces eso impulsa, eh, en, eh, ventas o convierten a personas en clientes. Pero todo, todo lo dedican a este canal. Pero no han dedicado el tiempo al contenido o tener un buen sitio web. Pero ya no pueden reducir el presupuesto en el canal que ya están pagando para ir a arreglar la parte descuidada. entonces, el error es no dedicar el tiempo al inicio para tener un buen sitio web, buen contenido y buenos canales de intercambio. Bueno, tenemos en el centro el salvadoreña interamericana, cuál puede ser, se puede identificar el mejor elemento para una estrategia digital inclusiva. Bueno, las redes sociales son un arte. Se nos olvida que las redes sociales son sociales. Es como una fiesta. Si estamos todos en una fiesta, voy a decir, ah, hola, vendo pólizas de seguros. Mucho gusto. Entonces, en la parte de ventas, pues, hacerlo más social, como en una fiesta. ¿Qué es lo que me atraería a esta fiesta, a esta página? sobre qué están hablando, qué están mostrando. Y entonces, pensando en qué incluir en la mezcla de redes sociales. Como dijo mi compañero antes, somos los expertos. Es decir, ah, este tema me interesa y a mi público también le gustaría y voy a compartirlo en el contexto de las redes sociales. Y entonces, no verlo como canal de ventas, sino como una conversación, como un diálogo como el nuestro. Entonces, pensando en lo que vamos a poner, publicar, ¿qué es lo que quiero leer? ¿Por qué visitaría yo mi mismo portal? Sí, y las personas nos quieren conocer. Si somos los expertos en los zapatos, las zapatillas quieren saber. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra motivación? Bueno, en Monrovia nos pregunta, ¿cómo puede proteger la propiedad intelectual durante, eh, o sea, en el marco del de mar marketing digital? Contratar a un buen abogado. Bueno, no, bromeo. No es fácil. No tengo mucha experiencia con el derecho de la propiedad intelectual a nivel internacional. Pero sí es importante tener asesoría legal desde un inicio. No estoy hablando de la propiedad intelectual del producto o servicio o el marketing del contenido. Es importante protegerlo para que no se robe. Pero uno también puede hacer una búsqueda de su propio contenido para ver si se está copiando, se está imitando, si se está usando en otra parte. Quizás no sea ilegal, quizás sí. Google puede, eh, puede sancionar a un portal si alguien está copiando su contenido porque creen que se están haciendo trampas. Y entonces es muy importante. Eso y contratar a un abogado es algo que descubrí al crear mi negocio. No en el marco del marketing digital, pero es eh, derecho de autor, por ejemplo, o una marca protegida, porque eso es muy importante. Y quizás algo muy detallado es poner marcas en las imágenes si sí, una marca de agua en el logotipo, por ejemplo. Alguien lo puede quitar por medio de Photoshop, pero es un paso más que tienen que dar para usar esta imagen en otra parte, que no sea fácil para ellos. Y si así lo hacen, pues ahí aparece el nombre en la imagen. Bueno, un grupo de Namibia pregunta, ¿cuál es la herramienta clave para que que su portal sea el primero en aparecer en un motor de búsqueda. Va a haber anuncios y siempre veo el anuncio y nunca lo miro. Todo el mundo lo dice, pero muchos dan clic en esto. El 95% de los ingresos de Google son los clics en estos anuncios, en esta publicidad. Realmente me sorprendió el 95%. Sí, porque al fin y al cabo es una empresa de publicidad. Sí, me desvié un poco, pero entonces, ¿cómo llegar a ser uno de la, los primeros resultados no pagados? Bueno. Además de eh, buscar en Google por medio de la palabra clave o el keyword, también hay otras herramientas y varía el costo Tiene una herramienta, eh, etras.com eh, es otro, o oh, SM Rush. Pueden ayudar a hacer un seguimiento de los rankings sobre la base de las palabras clave. Uno no puede preocuparse mucho por el ranking en un momento indicado, porque cambia con el tiempo. Y después hay otras herramientas como Action, donde puede hacer un monitoreo de miles de palabras claves en un tiempo. Hay una gama de herramientas que puede ayudar a uno a hacer el monitoreo. Una pregunta más del grupo de Liberia. ¿Cuál es el beneficio de crear un portal comercial y cuál es el riesgo? Sí, pueden verlo de dos maneras. Primero, si tienes un negocio de e-commerce, estás vendiendo tus productos, en, tus productos en línea, es esencial. Tienes que tener la página web para trámite a su pedido, obtener información para el envío. Para eso hace falta un portal. Para un negocio de consultoría o servicios donde no necesariamente ocurre la transacción en sí en la página web, aún así, me parece increíblemente importante tener una tarjeta de visita digital. Si conocen tu nombre, buscan tu página y no lo no tienes, entonces se van a preguntar si, si es legítimo el negocio o si se ha cerrado el negocio. Eso es importante por lado de las redes sociales también. Algunos colocan su página en la red social y ahí la dejan sin hacer nada. Pero si luego visitan la página y parece muerta, se preguntarán, no sé, pre contestarán al teléfono. Si llamo, yo lo comparo con una reseña de Amazon. En Amazon pueden comprar cosas, pero el poder real de Amazon queda en las reseñas. ¿Qué producto es mejor? Entonces, ¿cuánto dinero vale una buena reseña de cinco estrellas? Sería casi imposible calcularlo, pero sí sabemos que es esencial. Necesitamos buenas reseñas para vender en Amazon. Es así como funciona la huella digital. Si uno no tiene presencia, si no, si no existes en línea, entonces las personas van a cuestionar si deben entrar en negocios. Porque si, si te busco y no estás, pues no sé. Es como ir a una casa, llamar, tocar a la puerta y no contesta a nadie. Las luces están apagadas, el auto no está allí, ya no hay muebles, aún vive aquí. No lo sé. ¿Qué pasa? No sé si. Quiero seguir teniendo amistad con esta persona. Desde Twitter preguntan, ¿cuán eficaz es hacer publicidad sobre la propia página web? Bueno, depende del modelo de negocios. Muchos negocios um, ganan dinero a través de publicidad en su, pro su propia página. Y si uno es web publisher, está poniendo contenido, pues es así como muchos ganan, sus obtienen sus ingresos. Ahora, si no van a tener como principal estrategia de monetización esta publicidad, recomendaría que no. Si están vendiendo zapatillas, quieren que las personas se centren en, en los servicios, en el producto. Y esos anuncios digitales pueden molestar, um, perturbar toda la experiencia. Es tentador porque es una forma de obtener ingresos, pero no queremos um, molestar al, a los que están visitando nuestra página. Y si no, es, va a ser el, la principal fuente de ingresos, entonces diría que no. Si todo es un costo de oportunidad, puedo poner esto y, y gano 30 centavos si alguien hace clic en el anuncio, pero 100 dólares si me compran las zapatillas. Entonces, Piensen en eso. Tengo muchos clientes que dicen, quiero una página web como la de Apple. Bueno, tienen mil millones de dólares, entonces, perfecto. No debemos observar a los grandes. Google con sus productos Nexus, las páginas son tan básicas, sencillas. No hace falta tener un, un portal complicado. Los mejores son los más sencillos. Google es una barra de búsqueda y nada más. Podrían agregar un montón de cosas a esa página. Pero eso sería una distracción. Tienen la página en blanco, quieren que vayan ahí a buscar. Y luego tienen otros servicios. Sí, pero google.com es solo un motor de búsqueda y el valor está allí. En tu página va a ser otro el producto, pero los anuncios no siempre van a agregar valor. Al portal. Ahora, si tu modelo de negocio es ofrecer contenido con el fin de poner anuncios, genial. Pero depende de la estrategia que uno tenga. Una pregunta de Mike desde Colombia. ¿Existen específicas estrategias de redes sociales que ciertos negocios deberían seguir? ¿Y cómo puedo decir dónde invertir mis recursos? Bueno, todo negocio debe seguir una estrategia. Lo difícil es saber cuál. Scott mencionó anteriormente que con unos pocos dólares podemos ya entrar, porque el costo es mínimo. Si ya tenemos el fundamento establecido, podemos arrancar y hacer pruebas. Si uno es una empresa B2B, entonces LinkedIn es una buena red social porque es para profesionales. Pueden hacer investigación sobre su público, quién es mi público objetivo, quiénes son, a dónde van, dónde tienen éxito mis competidores. A Rencia, es bastante fácil hacer un test un, una analítica de datos para ver si está funcionando o no y dejar que los datos guíen la decisión en cuanto a la mejor estrategia. Sí, esa es la mejor respuesta. Como emprendedores, a veces nos, nos quedamos, bueno, casi es como si nos estuviéramos mintiendo. Creemos que nuestros um, supuestos son realidad. Este tipo de persona va a comprar mi producto. Tal tipo de persona va a quedar encantado con esta imagen. Pero ese es un supuesto basado en nuestras ideas, basado en el ayer. Y es un buen punto de partida, por supuesto. Pero deben poner a prueba dos imágenes distintas para ver cuál es mejor, cuál te da mejores resultados. Porque a veces yo le digo a uno de los clientes, su opinión no importa tanto, francamente, porque usted no es su público. DEBEN dejar que el, que el público, que los posibles clientes decidan qué es mejor en términos de, de. Y no va a costar mucho hacer la prueba con dos imágenes distintas. Y eso es lo genial del, del marketing digital. La respuesta la tienen rápido en Twitter, en lo que sea. Ahora, tienen que hacer la prueba durante cierto tiempo, pero si notan, ah, los resultados son mucho mejores cuando hablo por Twitter en lugar de Facebook. Y si tengo recursos limitados, pues ya es obvio, es obvio el, el rumbo. Para los que acaban de unirse, están viendo la conversación GIST Tech Connect sobre cómo hacer crecer tu startup por medio del marketing digital. Me acompañan Andrew Nelson, Scott Sorensen y, por supuesto, David D'Angelo, nuestro experto de chat. En este momento estamos tomando preguntas del público y pueden presentar sus preguntas en el chat al lado de este video o por medio de Twitter con el hashtag GIST Tech Connect. Tengo una pregunta para ustedes. Algunos startups no cuentan con grandes presupuestos para la mercadotecnia, ¿cuáles son algunas de las estrategias asequibles pero eficaces para apalancar los instrumentos disponibles? ¿Qué opinas, Scott? Bueno, algunas cosas. Primero, el contenido. Tienen que empezar con eso inmediatamente. No hemos, en cuanto al SEO, no hemos hablado del hecho de que eso tarda su tiempo, un mínimo de seis meses o quizás un año entero antes de llegar a los primeros diez, a la primera página. Eso es bueno saberlo para no quedar uno decepcionado. Sí, no deben esperar que aparezca la página web entre los primeros, um, solo con un par de blogs iniciales. Um, tienen su valor, pero tarda tiempo crear y e generar su contenido. Deben ir agregando de tanto en tanto sus, su contenido, su blog, um, mencionarlo en los, las redes sociales. Todo eso es importante. Esos son los por, cimientos. Por primera vez en la historia, una persona puede ser su propia marca. Por ejemplo, hay, hay peleas entre Taco Bell y Oreo dos marcas que, que entran en conflicto. Es, es divert hasta divertido. Estas marcas se han convertido como en personas y por eso es importante tener una presencia antes. Cuando uno tenía un negocio, pues tardaba mucho tiempo saber si gustaba el producto o no. Pero ahora llegan las reseñas dentro de un día y sabemos si el producto le gusta al público o no. Entonces, empezar con el contenido, producirlo con la mayor frecuencia posible. Una vez al día sería muy bueno. Sería muy buena idea publicar algo todos los días, una vez al día, algo de calidad. Así ah, es más grande una vez al mes, pero mantener cierto ritmo para que las personas puedan contar con usted. Sí, to todos los martes. Por ejemplo, y, y sí un tech talk el martes, y si van el martes y no hay nadie, pues eso sería preocupante. Yo se lo digo a las personas con las que trabajo, porque la, ayuda a la gente a ayudar con sus estrategias. En Facebook Live, como presentadora de televisión, utilizaba eso. Y me, me dicen, pero solo hubo cuatro personas. Sí, pero si le cambiamos la vida a los cuatro, eso es bueno. No, no, no hay que obsesionarse con las cifras al inicio. No, y no podemos promover nada si no hay contenido. No vamos a enviar a alguien a un lugar para tener una mala experiencia, para mirar una página vacía. Si quieren que, que las visitas um, tengan buena opinión, pues deben tener el contenido listo, uh, incluso para la primera visita al portal. Están armando todo un archivo de calidad, de, de contenido de calidad. Y una nota rápida sobre. Um, lo básico, su, su plataforma básica, esto no, nadie alcanza la perfección. Um, ahora sí, francamente, a veces hay páginas web muy malas, pero en general es bueno tener alguna presencia ya y luego ir aprendiendo. Si a la gente no le gusta o no lo cambia, pero no podemos aprender nada sobre las malas experiencias del usuario si nadie ha tenido todavía una mala experiencia. Es um, prueba y, er y error y, y eso lo tienen que entender. Empezar con la imagen. X y después de la analítica de datos, um, pueden ir mejorando. Um, y a lo largo de ese año, en el, con el SEO llegando a la cima, pues va, pueden ir mejorando. Y es todo un aprendizaje. Y, y no, vaya, no sufran demasiado con las críticas. Si alguien se ríe de tu primer video, pues Está bien, han aprendido algo y no le ha costado nada. Un poquito de, de ego, pero está bien. Eso nos sobra. Vamos a volver en línea a ver lo que dice el público. Tenemos a Rumi Rivera que quiere saber si debe usar un blog para mi estrategia de redes sociales. Ya esto lo mencionamos. Pero, Andro ¿qué opinas? Bueno. Cada público es distinto y quiere distintos tipos de contenido. Pero en nuestra empresa hemos visto que los blogs representan un buen, um, un, como una biblioteca de contenido. Pueden tener muchas semanas de contenido bas, basado en un solo blog. Entonces, el reto con los, las redes sociales es, um, que, que uno va bajando. Dentro de unas pocas horas, incluso durante unos minutos, puede desaparecer ya el, el mensaje. Por eso tienen que publicar con frecuencia. Pero un blog puede ser buena fuente de contenido. Así es un, como un ancla de largo plazo. E ese blog puede ser de dos páginas y luego uno puede reciclar pequeñas Partes de ese blog que los colocan en Facebook. Eso nunca se me ocurrió. Yo pongo el blog y lo dejo allí. No, sí, pueden sacar una cita, um, recortar una parte y, y pegarla en otra en la red social. Con un cliente ya llevamos un par de años con tres, cuatro blogs al mes, ya cuentan con 30, 40 blogs. Y. Piénsenlo, tienen 40. Y recientemente uno de ellos apareció en la primera página de Google. Su página pasó de un par de mil al, al doble. Ahora van 3, 4 mil personas al día a la página, gracias a eso, por un blog escrito en agosto. De verdad, sí. La, es bueno tener contenido de calidad. Ahora no queremos cambiar la página inicial del portal todos los días. Pero en Google, los crawlers reconocen los blogs y los tratan de manera distinta. Algunos blog, um, páginas de, de blog, um, tienen todo un hilo de blogs. Y depende de la industria. Pero por lo general, a la gente le gusta saber lo que uno está diciendo. Una nota final. Volviendo al tema, la pregunta de los medios sociales, las redes sociales. Una ventaja de un blog es que alimenta las redes sociales y tienen la manera de enganchar a la gente y que vuelva a la página web. Si están poniendo posts genial. Eso establece una relación. Pero ¿cómo los llevan a, a, tu, a tu página para que compren algo? Entonces, si hacen referencia en el post en Facebook, por ejemplo, a, a la página web. Van a visitar la web para ver el blog y ahí quizás compran. John Howard desde Twitter pregunta, ¿cuál es la estrategia para obtener más visitas en la página web sin gastar mucho dinero? ¿Qué opinan? Bueno, un blog en las redes sociales es una manera excelente de obtener eso. Y luego, su blog puede también ayudar con el SEO. Entonces, hay que tener contenido de calidad optimizado para canales sociales y para los canales de SEO. Ahora, esto toma su tiempo. Ese es el problema. Cuando uno gasta plata en la promoción, los resultados son inmediatos y si uno tiene el lujo de contar con recursos para ello, debe formar parte de su estrategia. Si no, entonces tienen que tener paciencia, desarrollar el contenido, optimizarlo para SEO y colocarlo en las redes sociales con una frecuencia dada y sí van a tener resultados exponenciales, de hecho, con el tiempo. Y en cuanto a los blog posts. Pueden cambiar los titulares, ¿no? Porque pueden tener uno que vale. Pero, bueno, si ese obtuvo dos visitas, quizás debería cambiar el título para atraer a otras personas. Sí, es, es cierto. Ahora, no necesariamente deberían cambiar el título de un blog post histórico anterior. Porque si lo cambian, entonces Google tiene que volver a hacer el crawl para, para ficharlo. Entonces, mejor hacer una prueba de dos a la vez y luego quedarse con la versión mejor. En la conversación en cuanto al contenido, utilizamos el término con, contenido content de manera genérica, pero no deben únicamente poner imágenes o texto. Los videos también son una herramienta muy importante. Hay una guerra ahora mismo entre YouTube y Facebook. Los dos están ofreciendo descuentos para ofrecer y promover videos en línea. Entonces, si ponen un video, ellos lo van a poner de manera gratuita porque están queriendo ganarle a, sus, a los competidores. Entonces. ¿Por qué no hacer Facebook Live o un video selfie? Una cliente mía tenía una compañía de limusinas y yo le decía, bueno, una vez a la semana, ¿por qué no te subes a la limusina y hablas del negocio en un video? Nadie quiere saberlo, me decía. Y yo decía, no, pues te sorprenderás. La gente quiere saber lo que estás haciendo. Entonces, es importante expresarse um, y la marca a través de este medio. Y no tiene que ser necesariamente el presidente de la empresa. Puede ser una persona divertida, con una voz fuerte y, y les preguntamos, ¿estarías dispuesto a hacer esto para mí una vez a la semana? Sí, el contenido puede ser en vivo. Y sí, video es un tema muy candente ahora mismo. estuvimos reunidos con los representantes de Facebook ayer. Y decían que para el 2023, el 80% de todos los intercambios en Facebook van a ser um, vistas de videos. Video va a convertirse en la primera fuente de interactuación entre las personas en Facebook como plataforma. Se está convirtiendo en la norma. El texto sigue siendo importante, sí. Pero los videos van a convertirse en la manera más eficaz de atraer la atención del público en línea. Entonces, encuentren un lugar para el video en su estrategia. Y si uno no se siente cómodo en video, si están pensando, nadie quiere escucharme a mí, se equivocan. Una pregunta desde Twitter de Lane en Beirut. ¿Cuál es la mejor forma de generar reuniones entre negocios a partir del digital marketing? Buena, pre buena pregunta en cuanto al B2B. Mencionamos el LinkedIn, que es toda una plataforma dedicada a B2B. Es un poco molesto, de hecho, cuando estoy en LinkedIn no pienso, no quiero comprar tus servicios, pero sí, aprovechen esas plataformas. Bueno, con LinkedIn, además de, del newsfeed, que es un buen lugar para el contenido. Pueden utilizar el email en LinkedIn que es permite, no sé si lo han visto, pero es como email dentro de LinkedIn. Es como un correo electrónico. Pueden enviar un mensaje directo o pueden pagar por difundir más un mensaje. Es una forma de, de hacer llegar un mensaje a cierta industria o ciertas personas. Y pueden hablar con la gente. En Facebook es difícil porque uno no sabe um, si la persona del otro lado es tomador de decisiones. Pero en LinkedIn, la gente va a LinkedIn porque está ya queriendo uh, mejorar su carrera o establecer contactos. Ya están en, con esa actitud de negocios. Entonces, es un buen lugar para esas conversaciones. Otra cosa que se me ocurre es la educación. pueden lanzar una, una escuela de um, con videos que explican lo que hacen. Entonces, las personas van a pensar, ah, esta persona es experta porque está dando clases en videos sobre el tema. Entonces, pueden utilizar YouTube o lo que sea. Hay plataformas que existen exclusivamente para capacitaciones. ¿Por qué no lanzar un curso de capacitación sobre cómo ponerse un, un zapato se sorprenderían. Hay miles de personas al mes que, que buscan cómo atarse los cordones de los zapatos. Se sorprenderían. Cualquier tema van a encontrar un curso en video o cómo crear un video. ¿Por qué no? Un consejo gratuito. Desde la embajada en Monrovia nos preguntan, ¿cuál es la mejor forma de utilizar el digital marketing para recrear la marca del negocio? Bueno, eso es difícil. Es um, genial que los emprendedores y los startups estén pensando en esto, porque es muy difícil cambiar la marca más adelante. Um, esto es algo que se tiene que pensar bien al inicio. Pueden rediseñar su página web y pueden obtener una publicidad gratuita de esa manera. Pueden hablar del por qué. Um, es un buen, una buena imagen, mejor imagen, que tienen mejor mensaje. Um, pueden usar distintas plataformas. Y sí, esto es más antiguo, pero pueden utilizar comunicados de prensa para hacer llegar el mensaje. Pueden decir, estamos cambiando la marca, vamos por un nuevo rumbo. Como cualquier contenido, pueden utilizarlo como oportunidad. Esto se ve muchísimo um, con los mentores. Se me había olvidado la palabra. Con Apple, por ejemplo. El logotipo ha sido el mismo, pero ha habido una, una evolución. Antes tenía el arco iris. Pasa lo mismo con um, Microsoft. Esos cuadritos han cambiado levemente de forma. Entonces, es muy buena pregunta. Um, no sé si preguntan porque tienen que cambiar la marca por ocurrir algo malo, no sé, o si es solo para refrescar un poco. Pero pueden cambiar el logotipo, aunque todo vive para siempre en internet, nunca va a desaparecer. Pero en su página pueden poner su nueva marca, su nuevo logotipo. y y eso es básicamente la referencia. Cuando yo busco a un logotipo, siempre voy a la página principal y miro qué es lo que se está utilizando. Esta es la marca más actualizada. Y hay implicancias para el SEO. Si van a ajustar su marca, deben cambiar todo lo que han hecho, perfiles sociales su portal en línea. ¿Te refieres al contenido, las imágenes, etcétera? Sí, exacto. El, el, la foto de perfil. Por ejemplo, en las redes sociales hacen un, un rebranding y luego dejan los logotipos antiguos. Y eso crea confusión para los posibles clientes. De nuevo se van a preguntar si se trata de un um, un negocio legítimo. ay, que Qué extraño estoy viendo cosas distintas. Y volviendo al tema del SEO, eso es muy importante. Google va a confiar menos en tu um, negocio si no cuadran los logotipos, los títulos, etcétera. Sí, yo lo había notado. Sí, como los usuarios también. Google quiere tener certeza de, de la identidad del negocio. Por eso sí si hay consecuencias a nivel de SEO. Google va a ver que uno está sufriendo una crisis de identidad, si sí, no hay manera de, de esconderse de eso. ¿Quién eres? Y otra cosa que quería agregar, hablando de comunicados de prensa, yo lo sé habiendo sido reportera, yo no quiero el comunicado de prensa como algo más. Debe encontrarse no como un anexo, como un attachment, sino dentro del cuerpo del mismo correo electrónico, porque es otro clic. Nos preguntan, ¿cuáles son los riesgos para el negocio si cambiamos la página web de un dominio a otro después de un año o dos? ¿Cuáles son los problemas que podrían ocurrir? Es una pregunta, pregunta relacionada con la anterior. Es, yo diría que es catastrófico. Sí hay formas inteligentes de hacerlo, pero al fin y al cabo, uno va a sufrir durante unos meses. Y luego, una vez que Google o el motor de búsqueda um, vuelve a encontrar el sitio, puede recuperar. No tiene por qué ser catastrófico, pero uno sí va a sufrir inicialmente. Uh, recomiendo hacer mucha investigación. Hay buenas formas de hacerlo y malas formas de hacerlo. Esto es bastante blanco y negro. Hay pasos a tomar, aunque es algo tan técnico que es más allá de mi peritaje. Pero yo no entiendo de, de los códigos, etcétera, porque tienen que eliminar lo antiguo para no tener. El contenido um, duplicado, hay, hay listas para la migración de, de portales que deben seguir paso por paso. Yo no sabría decir cuáles son todos los pasos ahora mismo. Sí, pero sí sé que si se hace bien, van a haber una reducción en visitas durante un tiempo, pero luego se van a recuperar. Pero si no lo hacen bien, van a quedar totalmente fuera de Google. Sí, muy importante. Gracias por esa pregunta. Tenemos tiempo para una sola pregunta más. Qué rápido. Amad en Jerusalén nos pregunta, ¿cómo debo crear una campaña de bajo costo de digital marketing para el e-commerce? ¿Cuáles son los, las plataformas que debo usar? Entonces, creo que está preguntando acerca de marketing pagado. Yo empezaría con una hoja de cálculo de Excel y me preguntaría yo, ¿no? ¿cuáles son mis costos? ¿Cuáles son los márgenes? Cada vez que vendo esto, gano 10 dólares, por ejemplo. Incluir todo lo que se pueda incluir. Si vendo esto, gano 10 dólares. Entonces, su presupuesto de marketing es de 9 dólares, porque al inicio quieren invertir mucho. Siempre va a ser peor al inicio. En cuanto a plataformas, yo siempre voy a Facebook, porque es de uso universal, tiene el menor número de usuarios, maneja muy bien texto, imágenes, video, todo tipo de contenido. Y ahora tienen también sus, um, tiene lead generation, tiene también publicidad para compras. Y si la información ya está en Facebook, es fácil incluir allí. la, la dirección electrónica una lista. Entonces empezar con la idea general, cuál es una buena fórmula de costo y conversión, porque uno tiene que saber si han mejorado, han mejorado los resultados o no, hacer sus pruebas, sus tests y al y pronto sabrán si es sostenible o no. Y si han llegado a un punto de sostenibilidad, entonces podrían bajar el costo en un 50% con el tiempo. También con las páginas de e-commerce, además de Facebook, hemos visto buenos resultados con Google AdWords. Tienen todo un grupo de, de anuncios para e-commerce. ¿Y Google AdWords es más costoso que Facebook en general? Bueno, depende de la industria. Pero sí han ido aumentando los costos. Pero sí, creo que tienes razón. En general, Facebook puede ser más económico. Pero por el momento, Google tiene tanta experiencia, tanto alcance um, en el desarrollo de estos productos de publicidad que, que realmente pueden ofrecer mucho. Uh, pero antes, Facebook no podía competir con Google. En el último año, sin embargo, el, el targeting que están haciendo, el costo, los formatos están mejorando. Entonces hay veces que puede funcionar. Lo bueno de Google Ads es que uno no tiene que tener una página de Facebook, es poner dos banners y ver cuál recibe más clics. Entonces es una forma excelente. Empezando de cero es un buen momento decir prefieren el azul o el verde. Entonces uno tiene que ver el índice de clic. Y para cada 100 personas que lo ven, 5 personas han dado clic frente a uno. Entonces, este es mejor. Esto ha sido muy divertido. He aprendido mucho. Se nos está agotando el tiempo. Pero antes de despedirnos, quiero preguntarles, ¿cuál es el mensaje más importante para nuestro público? Uy, difícil. Yo, como emprendedor. Para mí el obstáculo principal es el temor al fracaso. Entonces esta última hora puede, puede sentir que es mucho, pero yo diría que empezar nada más, publicar algo hoy. Establecer la marca, determinar qué es lo que quieren hacer, ponerlo a prueba, buscar la forma de sondear si, para ver si le gusta a la gente, si quieren interactuar o participar o, ven, o comprar. Entonces, que no tengan miedo a empezar y empezar ya, porque va a ser un camino largo. No deberían esperar el éxito inmediato. Porque hay, yo creo que estas historias del éxito de la noche a la mañana, eh, pues, pueden hacer mucho daño, porque casi nunca es así. Es una montaña rusa. Y si va a ser Facebook o Twitter, bueno, esto no es tan importante. La verdad es que se trata de estar presente, de tener el contenido. Esto tiene que ser el primer paso. Bueno, Andrew, bueno, son dos, son dos mensajes. En primer lugar, es aprender a amar la información. Estas hojas de cálculo de Excel quizás no les entusiasmo mucho, pero el uso de los datos para el marketing es la clave para optimizar el crecimiento con el tiempo. Esto elimina eh, la emoción de las decisiones. Las personas pueden decir, me gusta mucho la de esta imagen, pero hay que ver lo que dicen los datos. Y después, esta base sólida, sin llegar al parálisis, buscando la perfección. Es importante tener un sitio web, tener el contenido y hacer un seguimiento por medio de la analítica. Porque si no, van a tener que gastar más en corregir los errores. Bueno, tan importante, pues tenemos tanta suerte de contar con su presencia. Están haciendo un excelente trabajo. Y también gracias a David D'Angelo por su ayuda en el chat space. Antes de irnos, queremos ofrecer una oportunidad. Tenemos una cumbre Global Entrepreneurship, el 4 y 5 en La Haya, en los Países Bajos. Esta cumbre va a reunir a más de 2,000 participantes de todo el mundo. Es un lugar para. En el marketing y un foro para hablar de los cambios tecnológicos, que si quieren aprender más y solicitar la posibilidad de participar. Eh, ges2019.org Y un agradecimiento especial a todos los que ven, sobre todo los organizadores de los grupos de participantes de todo el mundo por haber reunido a los emprendedores para participar en esta conversación. Teníamos en Pretoria, Sudáfrica, en la Embajada de Estados Unidos, en Eritrea. Bueno, muchos nombres aquí. El Centro Cultural estadounidense en Namibia, los espacios en Brazzaville y Point Noir, Congo, la Embajada de Estados Unidos en Togo, el Centro Americano en Uganda, y también en Liberia. El, el espacio I Hub en Túnez, en Beirut, y la Casa Americana en Jerusalén, la Embajada de Estados Unidos en Quito, Ecuador, el Centro Norteamericano Costarricense en San José, el Benjamin Franklin Library y Cultural Center en Honduras, también en la Universidad en San Pedro Sula de Honduras, la Red de emprendedoras nicaragüenses en el Centro Binacional Nicaragua y la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa en Honduras. Les queremos mucho el Consulado General en Ciudad Juárez, México. Y por favor, sigan la conversación, aun cuando he mal pronunciado el nombre de su lugar, pero sigan conversando por Twitter en hashtag y eh, visiten gistec.com. Eh, para, eh, punto, para ver otros eventos como este. Gracias mucho por acompañarnos. Me encantó estar aquí. Adiós. Adiós.